Hola, chiquillos y chiquillas. Eh, les traigo una partida de Dead by Daylight, de un juego que llevo jugando mucho tiempo, de hecho, eh, como de las cosas que me, que, como que me llamaron a hacer esta clase de video, de hecho tengo uno bien antiguo, así como hace un año más o menos, eh, una partida que me salió bien, me estaba haciendo un ritual, tenía que darle, creo que, contestarle a cuatro personas y las cosas salieron un poco mejor de lo que suelen pasar porque el rucheo es enorme en este juego, así que hacer el ritual ya te das más por pagado, eh, conseguir tu objetivo, no sé, pues sacar arriba de 5.000 puntos por cada evento de puntuación y con la barbacoa puedes sacar muchos puntos, o sea, haciendo eso ya tiene una partida básicamente ganada, pero no se puede ganar en este juego. Incluso ahora que yo terminé esta partida, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Y aún así te quedas con ese sabor de, oye, pero ellos lo habrán pasado bien, no. Pero es muy entretenido. Desde este lado soy yo muy entretenido, así que les dejo con la partida. Si te gusta el video, dale un like. Si quieres ver más de esto, dale al botón de suscribirse. Y eh... Estoy haciendo directo en Twitch, pero de forma de dos veces a la semana, porque estoy recién empezando, recién empezando. Ya lo comentaba con un video de Hunt que subí hace poco. Es algo que tenía muy ganas de hacer hace mucho tiempo, pero recién estoy haciéndolo, así que cualquier apoyo, chiquillos, se agradece. Los dejo con la partida, sin más. <ríe> sin más preámbulo. Chau chau. Ok Vamos a ver, son cuatro destrales en cada espaldita de alguien ¿Se puede? Se puede Matar gente No creo que sería una opción Hoy después de haber estado jugando Hunt mucho rato Los 60 FPS Se me causan extrañeza uno el toyito, oh papito ok, te quedas aquí, bien A mí me parece, bien, bien A tirarte con el hacha. ¿Por qué no me dejas tirarte con el hacha? Está bien. Ya. Bueno, tengo mucho totem. Que para que me rompan, así que... Ah, oh, barroco. Bien. Solo llevo una chita. ¿eh? Cuidadito. Respire, respire ¿Habrá tirado chungo? No sé. Igual está como al límite. ¡Uh, papito! ¡Papito! Oye, hace rato que no jugaba con la cazadora. ¿eh? Hay hartas hachas que le hubiera dado en, en otras épocas. Eh no, no hay nadie cerca. O sea, no hay nadie lejos. Oh, Lori. Ok. La otra anda con tiempo prestado o de O las dos. Oh el consaboteador. Estoy usando la cajita de, de herramientas ya no voy a ir por ella Ya hay gente por ella parece ¿o no Necesito mi cuarto token ¿Alguien la está curando? O ella solamente haciendo marcas Ya con. Oh, con Es por el totem ¡Oh! Es por el totem Claro Yo decía Hoy ¿oh, anda con un objeto Dios mío el chunguito <risa> El chungueta ¿Será esto que me falta o no? Loco me están ruchando No puede ser ah, no Estoy tengo, tengo, tengo. Cuarto token Creo que ya tengo mis cuatro hechazos Ahora a divertirnos A divertirnos Se acabó la presión Hay alguien por aquí Una Lory Pues una Mech Twitch TP Oh, pero le pegó, no le pegó como que le pegó, pero no le pegó. Creo que puedo, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. He Echó un gol muy antes, guachán. Llegaría no, a ver, le doy, ¿o no? Uy, ¡Oh, le di como el reto. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Es pues parte de la diversión, La diversión, Vamos. Machitos, machitos, no, ni siquiera voy a mirar la barroca, Porque no están luchando, Pues sí? entonces. no tiene sentido. La, la, la, la, la, la, la. ¡Ni siquiera alcanzó a hacerme el, el chunguito! porque tenía el de ese? no sabía que tiro ahora tiro chungo ah, ahí está por la pro play del momento oh eso fue hermoso eso fue precioso eso gracias Hunt o no ah, yo creo que Chao. ¡Uuuu! Oh, oh, oh. oh. Ya, esto está para subirla, esto está para subirla. Bien, bien, bien. Eh. Alguien está haciendo mi totem. Dime que esté herido, please. Me queda una chavija. Dime que no tiene this, please A ver... No Me van a... Me van a... el ganchito Cuatro motores, este es un milagro muchacho, eh Puede ser por las perks Pero ya me han ruchado con estas perks, así que... No sé, no sé. Pero si sí es cierto que trataron de jugar, o sea, jugar. No se fueron así como... a los motores. Una lori. Vamos a hacer un poquito de pre prefire. Te veo. Quiero, quiero tirarte con la chita. Con la chita te quiero tirar. No, sótano no. Si se van a eliminar ganchos, el que se eliminen. El y no se sé, parece que el segundo cuello. Sí. Sí, no, no, no. Sótano ya, caca. Sótano no, caca. Sería un mal comportamiento de mi perro vamos a romper este voy a romper este tercero supongo que me conviene tenerlo arriba, pero puntos y hacer un par de cosas antes de que se termine la partida De esos colores, me está mortísimo. O sea, ni está mortísimo. ¿Chongo? Sí, yo lo aguanto un poquito más. Oh, ok. Debía haber dejado que se abatiera el canchito. Soy un desgraciado. ¿Tendrá de ¿Tenía de ese? ¿Y para dónde se fue? ¿Para dónde te has ido? Me queda una chita y pienso ocuparla, guacho uh, a, a ver, a ver, a ver, a ver. No, choco en el techo. No Vamos oh, por la lori, viste que la estoy tuneleando por el DC, ¿no? me la ruina me la la a arruchar no, mentira estoy burlando demasiado yo creo ¿eh? este juego me cambió la vida mi actitud frente a las la cosas no es la misma de antes no, mucho árbol voy intentar tirar pero no, no. ok buen ritual cuartos mm. puntitos me falta sacrificio Podría romper un par de muros para la destrucción. Creo por la que se fue para acá. Ahí está. Esta. está. Uy, qué mal. Y eso que estaba preparado, ¿eh? Viste que es bueno dejar el, pal el palacero arriba. Bueno, ahora no, pero antes funcionó. Funciona. Pero prefiero eso dejarlo arriba que abajo. Pero por los puntitos estaría rompiéndolo. ¿eh? Se fue por aquí. Intentemos desde lejos. Esta tipa sabe, entonces va a ser difícil. Esta, esta muchacha sabe. Juré que podía bajar un poquito más. ¡Ah! ¡Ah! Quería tirarte con hacha, Fengmin. ¿Te imagináis tiene de eso, tiene de todavía? Media hora con DS. Reparando, me quedan tres hachas. No voy a sacar hachas. Destrucción casi lo tengo a tope. Si rompo un murito más o un palecito, creo que acá hay un palecito. Voy a romper el palecito y, y ¿eh? ¿eh? con un cuello. más parece que también lo tengo. a ver, 100 puntitos, más el motor otro 100 puntitos ah, M1 también uy, sí, que bueno que le piqué el, con el M1 a este tipo lo malo es que con esta mierda voy a vivir Chungo. Lo esperé bien, pero faltó el aim Ah, no tengo, no tengo, no tengo. Voy a seguir poniendo el... un... Ah, no. Va a ser que hagan un motorcito más. Aunque yo debería cortar la partida, ¿cierto? Y que se pueden ir a otro, pero también está sacando puntito. Me es, me es... No soy tan desgraciado. ¡Ay, ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! ¿De ese? No tiene de ese. la otra mucho que fome la Fakmin ya no quiso seguir jugando ella quería irse a otro partido por aquí no está me quedo más menos cerca, no sé si a tiro de hacha, pero sí va verlas. Viste si se pone rojito. Dios mío, este ángulo es hermoso. Estuvo horrible. ¿Eh? Really. Estuvo bien. Estuvo mucho mejor. Nice. GG. GG. GG. GG. más sacrificio, me habré sacado los 32k Me habré sacado los 32k ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Una isla igual Y, ¿Y, ¿y 31.600, ¿Qué me faltó? Me faltó casa. Casa. Las persecuciones duraron muy poco. Bueno. GG. No lo puedo decir GG porque son de consola. GG.